Inombrables, forajido entre las ondas musicales de este mundo infame, Arco de dagas y de sables en auriculares. Busco armonías que nos unan y no nos separen. Si todo tiene un precio en el planeta recio, soy tu desperdicio haciendo versos gratuitos. A El culto, la marca y toda esa mierda La cultura del rap y la escultura de teletienda Yo no soy tu modelo, ni tan malo, ni tan bueno Ni tan pobre, ni tan rico Proscrito los escritos que recito Con veintipico y, y mil depresiones Que comparto con estilo cada una de mis canciones Echaré cojones y cerebro, eh No me seas lerdo, no aportes de planeta enfermo, gestionando nuestro caos personal. pagadas spa o el combate. Manías por doquier con todo lo que hay detrás. Matices y skills, guiños de genialidad. En un yermo desolado y chile, como en Mad Max. Contrasta la verdad de los medios con la del barrio. Tira de barrio, o vente con los del patio. Es obvio es una broma de mal gusto, las tres y embustes, ir tirando con lo justo, inmune a su germen, mimetizado en el tumulto, usando la distorsión del bass como salvoconducto, jugando y sonando sucio, prestigio de ciertos caprichos y exprimo lo absurdo, lo cotidiano de lo inmundo, ser un secundón, antes que un producto obsoleto como tantos en stock, me fundo en el blog, prendo el flow, me busco con mis traumas, Christopher Walker y Saigon, a ratos antes, a precario, insultante, mi tiempo y mi salud a cambio de un salario insignificante, contante y sonante, eso sí, todos saldremos de aquí con los pies por delante. El equipo épico reparte para todos, chorros de luz para esos ojos cansados, cuatro horas por semana al menos, es lo mínimo, seis días esperando al séptimo, es lo típico, no hay acuerdo cuando discutimos, golpe la mesa y tiro el chato, vino, solo estoy del patio, no es un espejismo, no me posiciono en esas bullas de vecinos. Respira hondo diez veces al día para surfear sobre mierda fluida con este estilo. Yo era alguien porque vivía sin miedo. Con 25 y parecen abuelos. Es como pollar con legañas. Esta pista te ayudará a despertar optimista. Hoy también han venido esos rostros desconocidos. Es el bulto de indiferencia cortés. Siendo arrastrado con violencia por el río. Paz incompleta, desde siempre hasta siempre, Creo que es bueno que lo sepan, los genios no mueren, solo vuelven a su planeta mundo que les trata como a Daraums ¿Comprendes la filosofía? MC's Gone Feeling Ficas, <risa> caños y sprints echando el pulmón Gestionando nuestros datos personales Gestionando nuestros datos personales Gestionando nuestros datos personales Gestionando nuestros datos personales La <risa> puta <risa> puta, la puta, la puta A ah, ah, ah! ¡Ah, a ah, ah! ¡Dee, ah a Ah,